Hola, San Juan al aparato. Rubén al aparato. No, Gacelilla, hoy más vale que saques tus dotes de vendedor y de comercial, porque yo voy dormido. Y como tenga que sacar mis dotes creativas, no ya te digo yo que no, no compran. ¿eh? ¿No? Hoy, no, hoy no compran. Hoy no compran. Esperemos que los clientes no vean el daily, porque se van a enterar que esta noche no he dormido nada que tenía. Insueño, insomnio, lo de no dormir, lo de ver películas de Kubrick. San Juan al aparato, aquí no hay quien duerma, 2 y 22 y a las 7 suena el despertador. Pero bueno, ya que no duermo, mira, a la cama, viendo 2001, una desea del espacio, de Kubrick, quizá por quinceava a la vez, si no lo habéis visto, película... ¿Paramos de subir o no paramos de subir? Estoy mareado ya. ¡Collones, tía! ¿Pensaba que subíamos al avión o que subíamos al...? se va directo. Ah, vale, vale. Es puente aéreo, ¿no? Sí. Venga, venga. Ah, vale. Estamos arriba del todo. Ay. Venga, más vale que corremos. que el embarque no. en 10 minutos cierra, ¿eh? Gacelilla no hemos calculado muy bien, ¿eh? Corre, qué raro esto de perder el avión. El... Ahora, ya que vamos tarde, con gacelilla os enseñaremos un truco que nos puede seguir, o para llegar los primeros o para perder el vuelo, que es entrar por vuelos regionales. Aquí entras, no hay nunca cola ni nada. El San Juan sabe cosas, ¿eh? Hostia, San Juan, Tengo tío. que decir que todas estas cosas que son de Buscavidas las aprendo de Horacio Cavilla. O sea, lo de. Bueno. Tiene ah, no pinta, ahora Mira, se tiene pinta. A ver, cuando vayáis al aeropuerto, entran siempre o por vuelos regionales o por el puente aéreo, porque al final se puede entrar igualmente, nunca hay cola, en un minuto estás dentro. Ahora, ahora tenemos que pegar una pateada buena porque estamos en la otra punta, pero aún así no había ni. una persona de cola. Ni una persona de cola. Había más de una persona con cola, eso sí, ¿eh? pero eso es otro que no hay nadie, nadie. Hasta los lavabos están vacíos. Ah. En una de estas, no planos y tanta hostia. Nos vamos a girar y vamos a decir: ¿Dónde está la cámara? Ya verás. Eso va a ser un triatlón sprint <risa> sin transiciones ni nada. ¡Oh, caco! Oye, Rubén, yo creo que para el trimono del año que viene, ¿cómo lo ves? ¿Cuál de los dos? No, ambos, ambos <risa> uno es para <risa> el verano y otro es para el invierno. Aquel te quedaré muy bien. ¿Cuál? El que se marca todo. Aunque <risa> el otro no se marca, ¿no? Los trastos y objetos personales deben colocarse en el compartimento superior o satealseet. Pedimos que incluso si es un viajero frecuente, no utilice auriculares y preste atención por unos minutos durante la demostración de seguridad. Our Airbus A320 has 8 emergency exits. Two doors at the front of the plane, four emergency exits over the wings, and two doors at the rear of the plane. Pasa que me he dejado las gafas y la cabeza así sí, torcida. Todo, ¿eh? No, porque yo trabajo así, trabajo como si tuviera un violín aquí debajo, ¿sabes? Hola San, Juan. Hola San Juan, ¿cómo va? Mucho gusto. Un saludo desde acá, desde Chile. Te mando el vídeo desde Los Ángeles. Desde Medellín. Desde el otro lado del mundo, mi nombre es Cristófer Muñoz. ¡Epa, señores! ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí David Alaparato. Aquí Andrés Alaparato. Yo soy un chaval de 15 años que cuando era pequeña pues, sufrí un problema de corazón. Pero, bueno, lo, eso ya está superado. Y nada, que darte las gracias por todo lo que haces, o sea, los vídeos y todo. Y bueno, me has ayudado mucho en las en este caso en las notas y en la motivación y todo este tema y más hecho encontrar un deporte eh, que me gusta como es el mountain bike y nada gracias por todo y un saludo Quisiera decirte que desde hace un año llevo un proceso de bypass gástrico bajé 45 kilos pesaba 115 kilos llevo más o menos nueve meses ya montando en bicicleta ya para mí me hace mucha falta y como dices machete a la boca y yo le agregaría que la vida es una escalera y hay que seguir subiéndola. Es lo único que podemos hacer. Bien, sí, San Juan al aparato. Espérate, déjame mirar. Enfocado. Si no salgo enfocado, yo creo que del sueño. O sea, llevo encima una torrija de no poder dormir que de... se nos ha hecho de noche. Estamos en el aeropuerto de Bilbao, estamos volviendo para casa, estamos volviendo para Barcelona y, y este es el sitio pues, más recogidito que hemos encontrado para que no hubiera... Mucho ruido y os podemos contar una cosita. La reunión ha ido bien, que yo creo que los clientes nos han dado cuenta que veníamos un poco dormidos, que no trasnochados, eh, que cualquiera dirá ¡Ay, San Juan, la noche antes de una, de una reunión importante y te vas de fiesta! ¿Qué coño? Que estaba en la cama y no podía dormir, que a veces tienes cosas que te atormentan y no te dejan de descansar. Total, que lo que teníamos que contaros es una cosa que es un motivo de honda satisfacción. Vamos a ser por tercer año consecutivo parte del jurado de las becas deportivas Persigue Tus Sueños ¿Qué son las becas deportivas Persigue Tus Sueños? Hombre, pues a estas alturas yo creo que ya lo podríais saber que llevamos tres años dando por el saco pero son estas becas deportivas que a través de GAES se encargan de financiar, de ayudar, de apoyar retos deportivos, aventuras, locuras, etcétera, que uno puede hacer para sí mismo, que diga yo tengo ganas de hacer la Titan Desert, yo tengo ganas de correr en Atacama, yo tengo ganas de ir a Mongolia, yo tengo ganas de hacer 10 Ironmans en 10 días o lo que sea. Ya pueden ser retos de uno mismo que se crea él mismo o carreras ya existentes y al mismo tiempo lo puede hacer por uno mismo o lo puede hacer por la causa de alguien, por alguien que tiene una enfermedad, por una asociación, por alguien que quiere representar una causa o handicap o tal o no sé qué, para darle visibilidad. Pues en total hay ni más ni menos que 30.000 eurillos mínimo. Cada año siempre acaban dando un poco más, pero de partida 30.000 eurillos. Eh, de gente, que sea, o de Ecuador, o de Argentina, o de Portugal, o de Chile, o de... España. Entonces, si sois de alguno de estos países y tenéis un reto, básicamente tenéis que pensar cómo explicar esa historia, explicarla bien. En estas próximas semanas, en los vídeos, eh, iremos contando un poco cómo presentar vuestro proyecto. Dejo el link aquí abajo, ir al link de aquí abajo y mandar vuestro proyecto. Y a partir de ahí, cruzar los dedos y aunque seamos parte del jurado, eh, nos podéis mandar siempre vídeos también que estamos eh, poniendo estos días explicando eh, mi causa es tal o la otra o la otra. Y entonces eh, intentaremos ahí liaros o deciros, eh, venga, va bien, o va bien no se aceptan, ¿eh? o sea, ya lo hemos dicho más de una vez, aunque nos mandéis un jamón el jamón nos lo comeremos, pero esto no va a servir para que eh, luego apoyemos más un proyecto o otro, en ¿eh? esto aquí tenemos que ser completamente imparciales, que si no la gente se nos va a enfadar, y con razón, pero bueno que ya podéis ir mandándolo, tenéis hasta diciembre, ya concretaremos la fecha, pero lo tenéis aquí abajo, así que familia, a darle duro, a ver si mañana tenemos un par de cosas guapas que nos gustaría explicaros así que si podemos descansar un poquito, nos da tiempo de llegar a Barcelona que ahora pillamos el avión ya, y mañana más y mejor eh, estaremos muy contentos y si mañana no aparecemos por aquí es que nos hemos quedado muy dormidos porque teníamos mucho sueño acumulado y ya no nos hemos despertado nunca más ¡Eh!